Navidad, Reyes Magos. Antes de explicarte por qué tengo aquí todos estos juguetes, quiero contarte una historia. Y es la historia de Noemí. Noemí es una joven chica de 12 años que viene de una familia súper, súper, súper humilde. No va muy bien económicamente, pero son felices. Pero el día 2 de junio de 2018, la vida de Noemí cambió. Noemí salió del colegio y después de varios días pensándolo, decidió atreverse. Decidió dar el paso y decírselo a su madre. Así que fue agachada y le dijo mamá, desde hace varios días noto como que me ha salido aquí el, en la cabeza algo, pero no, es, no sé, tampoco me duele mucho. Pero sí que siento que tengo algo. En ese momento la mamá de Noemí, Alma, empezó a examinar la cabeza de su hija y se dio cuenta de que sí, de que tenía como una especie de... pues como un chichón, como un bulto, algo que, que se estaba poniendo bastante feo. Así que en ese momento coge a su hija de la mano, la monta en el coche y se van de camino al hospital. Cuando llegan al hospital el doctor con la bata blanca eh, examina la cabeza de Noemí y la pide diferentes cosas siéntate en la camilla eh, ¿te duele? ¿no te duele? y tras media hora examinándola dice que no puede darle una solución que lo único que puede hacer es derivarles a que le hagan una resonancia a Noemí en ese momento Alma no entendía nada. seamos si venidos venido al hospital porque queremos una solución, necesitamos encontrar una solución. ¿Por qué me derivas a hacerme una resonancia? Pero lo único que podía hacer Alma era aceptar la situación. Así que otra vez cogió a su hija y la llevó a hacerse una resonancia. Una vez terminado le dijeron que le daría los datos más adelante. Que no se preocupasen porque ya la llamarían viernes pasados unos días después de la resonancia estaba toda la familia de noemí en casa en una casa bueno pues bastante humilde y cada uno estaba haciendo diferentes cosas noemí estaba con el ordenador eh, los hermanos de noemí estaban viendo una película la mamá de noemí estaba cocinando y, y el papá estaba leyendo el periódico cuando en ese momento llaman al teléfono de casa como el papá de Noemí era la persona que más cerca estaba del teléfono, decide cogerlo. Lo que él no sabría es que esa llamada cambiaría su vida por completo. Cuando el papá de Noemí cuelga la llamada, su rostro ya no es el mismo. Se empieza a quedar pálido, no sabe qué hacer, no sabe dónde ir, no se puede siquiera mover. En ese momento la mamá de Noemí, que estaba cocinando, deja la olla, deja la sartén, deja todo lo que estaba haciendo y se va corriendo a ver qué era lo que había ocurrido, quién había llamado. Pero el papá de Noemí ni siquiera podía articular palabra, no podía hablar. Cada vez el ambiente se iba poniendo más y más tenso, la mamá de Noemí agitaba fuertemente los brazos del papá ¿qué era lo que pasaba? ¿me puedes decir exactamente qué es lo que está ocurriendo? ¿quién te ha llamado? ¿qué te ha dicho? y el papá de Noemí simplemente la miró a los ojos y, y la abrazó no podía hablar la mamá de Noemí, Alma le separó y le dijo, por favor, dime, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué has escuchado ahí? ¿Qué te han dicho? Entonces... Él empezó a llorar y le dijo... Me ha llamado el doctor y... ha dicho que nuestra hija tiene cáncer. En ese momento... Fue como un, un silencio eterno en toda la casa, donde nadie podía continuar, nadie podía seguir hablando. Era una familia súper, súper humilde, donde ahora se tenían que enfrentar al pago de toda la medicina que necesitaba su hija, cosa que no podían hacer. Estuvieron llamando a diferentes hospitales y... Y no tenían los recursos para poder curar a su hija. Así que buscando encontraron un hospital a una hora y media de su casa. Pero bueno, era la única forma de poder salvar a Noemí. Así que todas las semanas, Alma y Noemí se iban juntas al centro de la Ciudad de México, a ese hospital más económico que habían encontrado para que noemí pudiese recibir su quimioterapia las cosas ya no eran como antes la vida de noemí ya tiene una fecha límite ya sabía que todo esto acabaría y no tarde precisamente entonces todas las semanas todas las malditas semanas alma y noemí se iban al hospital a que pudiesen darle la quimioterapia y uno de los fines de semana, que estaba, por suerte, toda la familia junta, la mamá de Noemí no aguantó más. Cuando terminaron de comer, en el transcurso que llevaba el plato de la comida, que aún todavía estaba lleno, no había comido mucho, lo llevaba a la cocina, lo tiró fuertemente contra el suelo y se dirigió al papá de Noemí. Le cogió de los hombros, le miró a los ojos y le dijo, no aguanto más. ...no sé qué es lo que va a pasar con nuestra hija... ...pero yo... ...no voy a dejar que se muera... ...en ese momento... ...le comunicó una de las cosas... ...más difíciles... ...que nunca había hecho... ...y es... ...dejo todo... ...y me voy... ...a la habitación más cerca que encuentre... ...del hospital... Quiero pasar los últimos instantes de la vida de mi hija con ella. Quiero estar con ella. El padre no, no encontraba razón a esto. No tenían recursos suficientes siquiera para poder abastecer la medicina de su hija. ¿Cómo iban a pagar una habitación? Era inviable. Pero a Alma le daba igual. Le daba igual cuánto tuviese que... Le daba igual todo. Lo único que quería era poder pasar los últimos instantes de su vida... Con Noemí. Las noches en el hospital eran muy duras. Ella siempre se ponía en el sofá de la derecha, tumbada, y miraba y esperaba hasta que Noemí se, se acostase. Y ahí la cabeza empezaba a darle vueltas, puesto que sabía que, que se iba a terminar, que no sabía cuántas noches más se iba a poder tumbar en ese sofá, girar su cabeza y ver a su hija. No sabía cuántas veces más le quedaban Y cuando Alma empezaba a llorar, Noemí se despertaba, la miraba así por el rabillo del ojo y le tendía la mano. Entonces Alma se la agarraba. Algo que siempre le decía Noemí a su mamá era No te preocupes mamá, todo va a estar bien. Alma no entendía de dónde sacaba la fuerza su hija. No entendía cómo incluso su hija estaba siendo más fuerte que ella. Hasta que una noche llegó a entenderlo. A Alma le fascinaban los instrumentos. Se pasaba horas y horas viendo vídeos en YouTube de cómo tocar instrumentos musicales. Y una noche cuando le, di, le empezó a dar un ataque de pánico a Alma, porque sabía que todo estaba yendo peor, que, que, joder, que se estaba terminando, que la vida de su hija se estaba yendo. Cuando empezó Alma a llorar en, en, en esa habitación del hospital, mí abrió los dos ojos, se giró y le dijo, mamá, quiero decirte algo. Esa alma se acercó un poco las lágrimas, miró a mí, Dijo, dime hija Y Noemí le dijo No sé cuánto tiempo más voy a estar aquí Pero sé Que antes de irme Quiero tocar el acordeón Quiero cumplir mi sueño que es tocar el acordeón Alman no, no entendía muy bien por qué había dicho eso Noemí pero sí que se tiró toda la noche dándole vueltas al respecto el hospital donde estaba Noemí era un hospital para gente con pocos recursos económicos por ello mismo tenían pequeñas organizaciones que se encargaban de apoyar en una mínima parte de forma económica a las familias incluso en épocas como Navidad o los Reyes Magos trataban de darle aunque sea el mínimo detalle o cumplir los, los sueños de esas personas que estaban ahí que, que a muchos de ellos les quedaban días de vida. Una mañana cuando, cuando a mí se levanta en el mismo sillón donde siempre dormía tocan a la puerta de la habitación donde estaban y era el doctor. Aunque esta vez era algo diferente venía como más serio más Triste, como si hubiese recibido una noticia que no le hubiese gustado. Le invitó a Alma a salir de la habitación. Entonces Alma dijo que, que sí, salió de la habitación, cerró la puerta y justamente fuera de la habitación le cogió así a Alma de las manos, el doctor, la miró a los ojos y le dijo verás Alma, yo no sé cómo decirte esto pero esto cada vez está yendo a más y le estamos dando quimioterapia pero no, no vemos que haya una solución, así que vamos a tener que, que operar a tu hija y es una operación de, de mucho riesgo, es una operación de, de vida o muerte. alma era lo, lo último que quería escuchar ya bastantes estaban teniendo un apartamento que ni siquiera podían pagar una medicina que le estaban ayudando a costear porque no tenía los recursos suficientes y ahora esto ¿Qué más ¿Qué iba a ser lo siguiente Aún quedaban dos días para que se hiciese esa operación era necesaria pero una operación de vida o muerte cuando al día antes de hacer la operación avisan a Alma y a Noemí de que tienen una visita. Una visita al hospital de unos chicos, le dijeron. Lo cierto es que ellos no, no esperaban a nadie. Parecía que iba a ser un día normal en el hospital, sin, sin visitas, sin nadie que les acompañase, simplemente ellas dos solas ahí, los últimos momentos juntas, tal y como había prometido la mamá. Pero ese día llegaron un grupo de tres personas con una caja bastante, bastante grande, envuelta. Tocaron la puerta del habitación donde estaban y le dijeron, Noemí, esto es para ti. Y apoyaron la caja en la camilla del hospital. en de un momento no, no entendía muy bien quiénes eran, por qué hacían esto, pero le transmitió tan buena vibración que mmm, decidió coger la caja, a la mamá de, de Noemí, sacarla fuera del pasillo, conseguir bajar a su hija Noemí de la cama y una vez que estaban todos en, en el pasillo, abrir esa caja. Era un regalo para, para Noemí pero lo cierto es que se veía bastante grande y bastante, bastante pesado. La mamá de Noemí estaba dubitativa, no sabía muy bien qué era, pero sí que es cierto que se le escapaba como una ligera sonrisa mientras Noemí estaba quitando el papel del regalo. Cuando Noemí quita el último papel que le quedaba, abre la caja como puede, con la poca fuerza que tenía, y ve lo que hay dentro... todo el hospital se echó a llorar la mamá de Noemí no podía creerlo todos estaban llorando menos Noemí que a pesar del dolor que tenía que a pesar de desde el poco tiempo que le quedaba tenía una sonrisa de oreja a oreja en esa maldita caja estaba su sueño Estaba el acordeón que tanto soñaba conseguir. Ya le daba igual. Había cumplido su sueño. En ese momento, como puede con ayuda de su mamá, consigue sacar el acordeón. Se pone el acordeón como puede. Tenía muy, muy, muy poca fuerza. Estaban haciendo semanas muy duras y al día siguiente le tocaba enfrentarse a una operación de vida o muerte. Y tal y como puede, pone en práctica lo que había aprendido en los, en los tutoriales de YouTube y toca una canción a toda la gente que le acompañaba en ese momento. Una vez que termina esa canción, se dirige a las tres personas que le habían traído ese regalo y solo les dice una pregunta. ¿Os puedo abrazar? En ese momento se abrazan todos, pero de esos abrazos que, que realmente lo puede sentir desde fuera. Y esas personas eran código arte. Código son unos emprendedores que se dedican a cumplir los sueños de los jóvenes. A ser ese trocito de pastel que a veces les falta. A ser esa sonrisa que perdieron hace tiempo, a ser esa ilusión que ya no tienen. Y todo esto lo hacen a través del arte. Hace poco organizaron un evento donde asistieron fotógrafos, videógrafos, músicos, y todo lo que ganaron a través del arte, lo donaron para que personas en fechas como estas, en Navidad, Reyes Magos, pudiesen tener regalos como estos. Son un grupo de jóvenes que, que lo único que quieren ayudar es a cumplir más sueños, a dar un poco de lo mucho que tienen. Tendréis aquí abajo las redes sociales, pero yo estoy aquí haciendo este vídeo, estoy aquí colaborando también con este proyecto porque hay veces que no nos damos cuenta de todo lo que tenemos y de lo mucho que falta ahí fuera. Y, y un simple juguete como estos o cualquier cosa que tienes en tu casa que llevas meses sin abrir, esa cosa en la maleta, esa, ese abrigo en el armario que llevas meses sin tocar puede hacer mucha falta a muchas personas. Puedes incluso ayudar a cumplir sueños, como es el caso de Naomi. Así que tienes sus redes aquí abajo. Te invito a que le sigas. Te unas a esta causa, como yo lo he hecho. Porque no tiene precio. Y como dicen ellos, el arte transforma. Gracias al arte están pudiendo conseguir que personas cumplan sus sueños y desde luego que para esto para mí esto es súper súper bonito por eso estoy aquí haciendo esta recolección de juguetes que vamos a estar dando el próximo 25 de diciembre a, a personas así a personas que bueno pues por lo que sea pues no tienen una familia que que les pueda dar este tipo de cosas o no tienen ya la ilusión que tenían hace unos años y a mí esto no me ha costado nada y la satisfacción que me va a dar cuando uno de estos peluches o de estos juguetes caiga en manos de uno de esos niños, no tiene precio. Así que de verdad os invito a que miréis sus redes sociales porque esto no tiene precio. Y dar un poquito de lo mucho que se tiene, creo que nunca viene más. Así que mil millones de gracias por aguantar hasta aquí. Y el arte transforma.